este tiempo han aparecido nuevos planes con las tarjetas de crédito, volvieron eh, los planes para comprar en cuotas, también el refinanciamiento de algunos servicios a través de la tarjeta. Sí. Pero, ¿qué es lo que tenemos que saber realmente? Bueno, para ayudarnos y para sacarnos todas las dudas, ya lo tenemos al contador Diego Suriani de Valerza. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Nancy. Hola, Nicolás. ¿Cómo te vas? ¿Cómo va? andas, Diego? Bien. Bien, ¿Qué es lo, bien, que, bien. ¿qué es lo que tenemos es. que saber respecto a las, a las tarjetas? Sí, como, como sí. la mayoría, digo, estamos todos haciendo la cuarentena en casa todavía. Eh, hay, que, hay que aguantar, sí, sí. lo venimos diciendo hace varios días con hay que, hay, que, hay que aguantar, no, no hay que salir claro. de casa, hay que seguir con las mismas medidas. Eh, y bueno, y estamos por ahí pasando capaz que el por viernes. Un, por un hecho de, estamos pasando por un hecho histórico, ¿no? Estamos viviendo sí. historias, hay un cambio bastante, este, cultural, de, de, de, un cambio en el orden mundial, ¿no? Y ante esta pandemia existieron muchas medidas, algunas este, del Banco Central vinculadas a las tarjetas de crédito, que es lo que queríamos hablar hoy. Entonces, este, esto viene siendo un poco consecuencia de las políticas del Banco Central. El Banco Central viene reduciendo la tasa de financiamiento de las tarjetas de crédito. Eh, de, las, de la tasa del 100% que estaba en la era de Macri, bajaron las tasas del 55% y después al 49% y ahora está en el 43% la tasa nominal anual pero tenemos que tener en cuenta que no todo lo que brilla es oro. ¿no? El banco, cuando le baja la tasa de esa forma, tiene otras cosas que va a ir tocando para no perder. Entonces, te cobra comisiones, gastos seguros, llamadas, mantenimiento, te cobran un montón de cosas, han, han este, cambiado la fecha de vencimiento para que venza antes. Entonces, el costo financiero total de las tarjetas de créditos, si bien se vio, se vio reducido por la reducción de la tasa, no ha sido de la misma magnitud. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la reducción de la tasa no siempre es directamente proporcional a la reducción del costo financiero. O sea, que la tarjeta te va a estar cobrando algunas otras cosas más. O sea, que, ojo con esto uh -huh. Dentro de esta, de esta situación, que es la situación que, que, que estamos pasando, el Banco Central tomó la, una resolución, una medida, la resolución 69-64, que venía a acompañar otra que postergaba los vencimientos. Básicamente lo que decía el Banco Central es que el vencimiento de las resumidas de tarjeta de crédito que, que este, se vencían en abril, ¿sí? se iban a postergar hasta el 13 de abril sin cobrarte intereses. Es decir, lo que vencía desde el 1 al 12 de abril, pasaba al 13 de abril y no te cobraban eh, intereses. Y después con la resolución 69 64, prevé un plan de pago automático para aquellos que no podían pagar el, la tarjeta de crédito, consistente en tres meses de gracia y nueve cuotas fijas, obviamente con interés. Ajá. Entonces, hoy, o sea, la situación es la siguiente, si vos tenías un resumen de tarjeta de crédito que se vencía en abril, el vencimiento era el 13 de abril, si vos no la pagaste, eh, automáticamente accedes a un plan de pago que empezás a pagar recién en agosto. Es decir, el plan de pago, de supongamos que tenías mil pesos de deuda. Esos mil pesos vos los vas a pagar ahora, podés pagarlo, en nueve cuotas fijas de 1.470 pesos a partir de agosto. Ese es el plan que está eh, previsto por el, por el comunicado del Banco Central y que en principio no tendría otros costos. O sea, no te van a estar cobrando... Alguna adicional, debería ser este el coste por este concepto, por este saldo. Y, este, y tenemos que tener en cuenta que si vos tenías un débito automático, si te debitaron automáticamente de tu tarjeta, de tu cuenta bancaria, el resumen de la tarjeta, vos podés llamar al banco y solicitar la reversión del débito para que se te acredite de nuevo esa plata en el banco y usar el, esta opción de financiamiento. Y también tenés que tener en cuenta que si vos no la querés usar, en cualquier momento podés cancelar y te cobran los intereses que pasó desde el vencimiento hasta el efectivo pago. Uh -huh. Y para acceder, por ejemplo, a, a este tipo de refinanciamiento, ¿uno tiene que cumplir ciertos requisitos? Por ejemplo, no sé, tenés que presentar que sos monotributista y que has sido afectado por, por el confinamiento. No, no, no. No hace falta. Es automático y opera inmediatamente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es si conviene o no conviene a, a este, a aplicar a este crédito. Claro. Entonces yo, yo voy a hablar de, de tres situaciones. Las personas, yo las clasifico en, tre, en tres situaciones. Las, las que están en situación normal, es decir, que están trabajando, la gente de farmacia, la gente de este, otras, situaciones, otras actividades que están, no están alcanzadas por eh, el, este, este confinamiento, siguen trabajando, está normal tienen que seguir la, la política normal, que es no endeudarse. Es decir, no te conviene pagar deuda si vos podés y si tenés una actividad normal. Ahora vos tenés otras dos situaciones. Los que están en la cuerda floja, es decir, que no saben si van a seguir su actividad, si van a cobrar la mitad del sueldo, o los que están en el horno, o sea, los que ya tienen un problema serio. Entonces, a este grupo de personas, lo que hoy le conviene hacer es tomar el crédito del Banco Central, ¿Mm? a usar el financiamiento. Si el mes que viene se, se mejora la situación, si el mes que viene empezamos a trabajar normalmente, se recompone la situación, bueno, cancelaremos la deuda. Pero hoy es el momento de usar todas las líneas de financiamiento que podamos conseguir. Si el Banco Central nos da esta posibilidad, uso la tarjeta. Incluso, como política normal, las personas no deberían endeudarse. ¿no? El uso de la tarjeta no debería ser un uso normal, es excepcional. Es excepcional. Entonces estamos en una situación excepcional Estamos en una situación de emergencia Y hoy usaría la tarjeta hasta más no poder Obviamente siempre y cuando usando Razonablemente en lo que es necesario Para pasar de esta crisis Entonces uso la tarjeta Postergo el pago Y, este, y voy difiriendo en la medida que pueda Porque el dinero que yo hoy gasto Para tener la tarjeta de crédito No sé si lo voy a disponer en mayo Hoy la situación es muy compleja y tenemos que tener en cuenta esta, esta situación. La tarjeta de crédito, en el caso de, la, de, la, de las personas, va a ser fundamental poder usarla, y algo también para las pymes. Muchas veces las pymes no se dan cuenta que tienen líneas de tarjeta de crédito que también pueden usar. Entonces, el, el, esta línea es necesaria en esta situación, salvo en estos casos que dijimos que excepcionales, que están en situación normal, que no, no aconsejo que se endeuden, pero en el resto de los casos, lo mejor es usar esta línea de financiamiento. Eh, Diego, me quedo con eso, con esto último que estás diciendo, de la gente que está complicada con la tarjeta que utilice todas las líneas de, de financiamiento, de financiación posibles para eh, poder ir pagando las cuotas en los próximos meses por lo complicado que estamos todos hoy. Ahora, eh, si yo te, estoy complicado con la tarjeta y tengo que ir a comprar, por ejemplo, mercadería o necesito comprar algo urgente para, para casa en este momento de cuarentena, ¿es recomendable utilizar, seguir usando la tarjeta para eso? Seguimos usando la tarjeta. Bien. Seguir uh -huh. usando la tarjeta. En este momento es el momento de usar la tarjeta. Entonces, claro. si, la, si el margen te lo da, tarjeteamos. Y después sí. vamos viendo, porque la, mes, yo, lo que nosotros tenemos que pensar es esto. La medidas que se está tomando a nivel nacional son correctas en términos sanit, eh, ¿no? de, de sanidad, de salud. Esto, la idea cuál es? Que la curva de infección se aplane para que la capacidad del sistema de salud pueda atender los picos de contagio. ¿Sí? Uh -huh. Cuando vos la curva, la planas, se estira, es decir que el, eh, todo lo que es le, eh, la pandemia se va a estirar, se va a prolongar en el tiempo. Entonces, si hoy tenemos problemas para pagar y para cobrar los salarios, mayo va a ser más, más complicado. Entonces hoy tenés que conservar los fondos, tarjetear todo lo que puedas tarjetear, usar la tarjeta y las pymes también. Las okay. pymes si tienen tarjeta, use la tarjeta para pagar proveedores, para pagar servicios, para hacer que continúe la rueda este mes y el mes que viene al, al, al máximo que se pueda, porque ante estas situaciones lo que normalmente ocurre es que se restringen las líneas de financiamiento, no hay financiamiento, porque el banco normalmente no va a querer financiar a alguien que claro. no sabe si va a trabajar, uh -huh. va a seguir cobrando un ingreso, si la empresa no va a quebrar, entonces las líneas de financiamiento se terminan cortando, entonces todas estas líneas tenemos que usarla al máximo y el mes que viene va a ser aún peor el tema de las líneas de crédito. Entonces, aprovechemos esta situación, eh, mucha gente por ahí, este, incluso la gente de riesgo, eh, acordame, recordemos que la tarjeta te cobra seguro de vida. Entonces, usemos la tarjeta, es el momento y esa es la recomendación que nosotros estamos haciendo desde Valerza. Bien, la gente que está escuchando, por ejemplo, y no ha podido pagar su tarjeta, entonces, eh, ¿qué le recomendamos? <risa> Que no la pague. No la pague. Que no la pague. Bien. Ajá. No, no, no, no. Que no la pague. O sea, a ver, si estás en una situación normal, eso de nuevo. Yo estoy en una situación normal, tengo mi ingreso, trabajo en una farmacia o en, en, o en, una, en un sanatorio veo vengo cobrando bien, paga tu tarjeta. Claro. Estás en es una situación. ¿Para qué vas a pagar intereses? No tiene sentido. Ahora, si vos estás en una situación en la que no cobraste tu sueldo, estás esperando la ayuda del gobierno y tenés un montón de otros problemas, no pague la tarjeta y seguí usándola. Bien. Esa es la recomendación. Cuando ya se regularice y normalice la situación, bueno, entraremos en un plan de pago, pagaremos como tiene que ser, pero hoy tenemos que ser más audaces con esto y tenemos que usar los recursos que podamos. Si tengo la plata y aunque sea poca plata y tengo que pagar la tarjeta, es mejor no pagarla y el mes que viene esa plata usarla para comprar pero alimentos, para comprar las claro. mis necesidades. Exactamente, porque esto va a seguir y se va a estirar. Diego, ahora, si yo voy a utilizar la tarjeta, vos estás diciendo, úsenla, bueno, voy a usarla, ¿conviene en este caso hacerlo en una sola cuota o hacerlo en varias cuotas? Máximo de cuotas. El máximo el máximo. De cuotas. El máximo. Sí. En el máximo de cuotas, bien. En el máximo de cuotas. Ten en cuenta que nosotros también estamos en, un, en Argentina y estamos siempre en un proceso inflacionario. Entonces, si bien te van a cobrar interés, el interés con relación a la inflación está más o menos bien, digamos, entonces hoy te conviene al máximo de cuota por lo menos para pasar dos, tres meses después más adelante si vos ya te recuperaste y estás mejor pagás, cancelás, adelantás ya haces otra situación, pero hoy es el máximo de cuota para que no te afecte este, el mes que viene pagar el cuota, entonces tenés que pagar seguramente vas a pagar el máximo si es posible, si no el mínimo algo tenés que pagar seguramente, pero si vos le haces muchas cuotas, el mínimo va a bajar significativamente Bien. Y la gente va a recibir algún tipo de llamada de la tarjeta o eso depende de cada de cada tarjeta, de cada empresa. No, es la norma del Banco Central es transversal para todas las tarjetas de crédito, sean o no banco, o sea, si vos tenés una tarjeta que no es de un banco, hay varias de esas, también están alcanzadas por la norma del Banco Central. O sea, que el, el financiamiento es automático. Bien. Es automático Bien. y es para el para el saldo de deuda del mes de marzo, de mayo, eh, perdón, de marzo, que se vencía en abril. Ajá. Para mayo todavía no le dijeron nada, así que, sí. hay que hay que tener cuidado ahí. Esto también para que lo tengan en cuenta las personas que están viendo, si reciben algún tipo de llamada, alguna cosa extraña, uh -huh. nadie les va a decir que tienen que ir a pagar, ni nada por el estilo. Eso también para evitar algunas estafas que sí se estuvieron registrando. Exactamente. Hoy, hoy lo que diría es, antes de pagar, veamos todas las cosas que hay que pagar, cuánto va a ser mi ingreso futuro y cómo administro esta situación muy complicada, muy compleja y muy dura para muchas, muchas familias. Entonces, te, eh, si te llaman para cobrarte, hablamos de la resolución, la resolución es 69-64 y, y lo planteamos en esos términos. Dice, el Banco Central dispuso esta, este plan obligatorio, porque el banco el, la tarjeta no es que no te cobra nada, te están cobrando un 43%. No, no es que es, este, no pasa nada, no, no, te cobran un 43% directo, se están cobrando el financiamiento. Bien. Entonces, este, si se prevé esa situación, hoy es el momento de usar la tarjeta y, este, y eh, utilizar todas las líneas de crédito posibles. Eh, Diego, quiero sacarte un ratito de la tarjeta de crédito, quiero meterme un poquito con el tema del dólar. Eh, bueno, eh, hace rato con Nancy leíamos un poco lo, los títulos a nivel nacional. Ayer se disparó un dólar paralelo, llegó a venderse a 114 pesos, finalmente cerró en 107,42. Eh, si yo tengo hoy eh, una cuenta con la posibilidad de tener dólares, ¿Valerza me, eh, ofrece algún tipo de, de plano o algo para, para poder depositarlo en otra cuenta? Eh, ¿Hay alguna posibilidad con Valerza? Sí, hay, hay distintas opciones de inversión en... en vos podés... A ver, el problema hoy con los dólares viene de distintas formas bajo las restricciones que hay en cambiarias y las restricciones que hay en, en, el, en el banco, ¿no? Pero si vos tenés, querés comprar dólares, hoy podés hacerlo a través del mercado de capitales. Si tenés dólares y querés vender tus dólares, también podés hacerlo por el mercado de capitales. ¿por qué no te conviene el banco? porque la tasa, el, el tipo de interés es muy bajo o sea, si yo tengo dólares hoy, se supone que tenés 200 dólares, sí. el banco te paga por esos 200 dólares 67, no 64 pesos, 63 pesos pero en el mercado de capital vos podés sacar más de 90 o sea, si, entonces si vos tenés los dólares hoy y lo necesitas, te conviene hoy venderlo en el mercado de capital entonces te ayudamos a hacer ese inversor. si vos tenés dólares y querés invertir los dólares también estamos recibiendo inversiones en dólares para mantener en dólares si vos lo necesitas o transformarlo en pesos si vos necesitas pesos Ahí tenés dos opciones. Pero sí. para cualquiera de estas opciones, nosotros estamos para, para asesorarte, sea cual sea la decisión de la persona, ¿no? y de forma gratuita. ¿Y es difícil, Diego, eh, esto, acceder, por ejemplo, al mercado de capitales? Es algo que siempre te preguntamos. No es difícil, hoy es un poco más complejo porque es, es, es todo en forma remota y, este, y necesitas tener internet, necesitas hacer algunos procesos. Nosotros estamos en la intermediación, en este sentido ayudamos a la gente a llegar al mercado de capitales, este, y dependiendo de qué es lo que uno quiere hacer y cuál es el perfil de riesgo, pero estamos para asesorarlo. Hoy está un poco más complejo que otras porque Caja de Valores, Comisión Nacional de Valores están trabajando, como te decía, en forma remota, las, Gente bolsa también está trabajando en forma remota, pero está trabajando, es posible acceder y, este, y nosotros estamos ofreciendo las, las alternativas de inversión en pesos, en dólares. Y si alguien quiere vender dólares, también podemos darle opciones de, para la venta en dólares, ahora que el dólar se ha disparado y que no tenés muchas opciones, porque la gente ahora, pues, ¿cómo puedo hacer para sacar dólares? No puedes sacar todo, el dólar en los dólares nos cuenta. ¿Cómo haces para sacar los dólares? No puedes, el banco no te está atendiendo. Y si tenés dólares para depositarlo, también está complicado. Eso posiblemente la semana que viene se libere. Eso es lo que, lo que se previsto el presidente del Banco Central. Entonces, este, la situación de dólares está hoy un poco tensa. Y la, la semana que viene iban a liberar la posibilidad de disponer de los dólares. Eso también ha hecho que haya generado presión en el dólar. ¿no? Bien, Cristian, y para la gente que tenga dudas entonces, ¿a dónde los escribe? ¿A dónde te escriben? ¿Cómo se pueden comunicar? Info por Facebook, no, nos buscan en Facebook en valersa.com, o en las páginas, o nos llaman por teléfono, en, por WhatsApp, está todo publicado por internet, nosotros atendemos en forma remota, así que eh, nos comunicamos, hacemos los presupuestos, le mandamos las distintas opciones que tiene la gente, y el que esté interesado realiza la operación o uh -huh. saca la duda que tenga. Y, ¿Y este si no el... también en las redes sociales, Valersa. Sí, ah, exactamente. Todos, Facebook, Instagram, y en, en, por, nos buscan por Google, la página, este, estamos siempre en contacto, busca valerza y nos va a encontrar seguramente este, Facebook también, tenemos el Messenger nos puede mandar uh -huh. ¿sí? un mensaje, así que uh -huh. es, tenemos gente que está dedicada a, a la atención y al asesoramiento y esta charla siempre que tenemos aquí con el contador, siempre se suben ahí a las redes sociales de claro. Valerza, así que bueno cualquier cosa para repasar, lo, lo subimos por Youtube así que nada, también si nada hacen la consulta los atiendo directamente y este, respondemos la, las consultas Bien, muchísimas gracias, nada, no, no, Diego, por toda la información, dale. siempre muy claro, y por supuesto, la próxima semana, eh, más consejos Ajá. de Valersa. Más consejos, dale, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Gracias, Diego.